1, 2, 3, probando. Hola, hola. Buenas amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos. Es más acá a mi canal de YouTube. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, hace tanto que no estoy grabando que ya me olvidé cómo se grababa. Tengo que hacer pruebas. <risa> ¿Cómo andan amigos? Bueno, espero que estén muy, muy bien. Yo estoy un poquito mejor para aquellos que están preocupados por el tema de mi salud. Estoy bastante, bastante mejor. Eh, todavía ha sido con algunas cuestiones ahí medio bronquiales, pulmonares pero es una faringitis nada, nada del todo del todo grave, digamos, la pasé medio, medio, medio, pero bueno, estamos saliendo de a poquito, no puedo tener, eh, no puedo hacer actividad física, nada de eso, ni estar mucho en contacto con gente por las dudas para no contagiarlos y no empeorar yo, así que pero nada, con respecto a eso, tranqui que estoy un poquito mejor, eh, pero bueno, sigo de a poquito con el tratamiento. Bueno amigos, yendo a lo que a ustedes realmente les importa. Primero quiero agradecer infinitamente al señor Francisco Apink y a Ciel. Muchísimas, muchísimas gracias. La verdad que no, no tengo palabras más que de puro agradecimiento. Resulta que él es un suscriptor que, vio, que siempre me escribe a menudo. Y que, bueno, vio el video pasado en el cual eh, yo decía que estaba bueno el pase de batalla y demás. Pero que yo no tenía dinero para comprarlo, que era una pena. Entonces... Él decidió muy amablemente decirme, bueno Nando, a vos te gustaría tener el pase de batalla, yo te lo quiero regalar. Yo le dije, no, pero mira es un montón, vale 750 pesos, es un montón de plata, chicos. Eh, al menos para mí. Me dijo, no, bueno, yo te lo puedo regalar, quiero regalártelo en agradecimiento por un video que hiciste, de JetPancer panzer 100, que me sirvió, no sé qué. Yo la verdad que dije, bueno, chabón, pero es mucho dinero, la verdad, no te pongas en gastos, no te molestes. Yo te agradezco, pero tranquilo, no pasa nada. Y acá el chabón humildemente y como un crack, como un genio, eh, nada, el chabón agarró directamente, me lo compró, compró el oro, me lo regaló, fui, hice la transacción. En realidad grabé un video anterior, pero salió todo mal, no sé por qué, y no lo pude... Lo tuve que, digamos, no se grabó nada, entonces lamentablemente tuve que borrarlo y hacer este que es más, más tranquilo, pero bueno... Por eso van a ver ahora que ya está comprado. Antes lo había comprado en vivo. Les había mostrado cosas en vivo. Pero bueno chicos. Lamentablemente no se dio. Lo que sí quiero decirles. Es que realmente estoy muy muy agradecido. Eh, el afecto y el cariño que me muestran. Eh, la verdad es que a veces uno no toma conciencia. De, de, de lo que genera a veces en la gente. Y yo realmente soy como soy. Soy como me ven. Eh, a veces eh, Siempre en realidad trato de contestar Todos los mensajes y, y responderles A todos lo que me preguntan, ya sea por disco Por Face, ya sea por el juego O sea, a veces lo único Que no puedo hacer es jugar pelotones porque Es que me llegan realmente muchísimas Invitaciones para jugar pelotones Y no quiero que nadie se ofenda ni nadie se enoje Porque, eh, pero juegas pelotón con este y conmigo no Entonces se arma un lío bárbaro Pero la verdad que, es que estoy Agradecidísimo porque sin ustedes el canal no funcionaría como funciona pensá que esta persona Francisco regaló, me regaló 750 pesos 6500 monedas de oro es una locura la verdad que estoy agradecidísimo de corazón y, y no me queda más que eso chicos, palabras de agradecimiento eh, Nada, estoy re re re feliz porque imagínense que yo desde que me levanto hasta que me acuesto estoy pensando en el what. y en qué puedo hacer para, para mejorarles la vida a ustedes dentro del juego dentro de nuestro servidor y demás entonces, siempre estoy ahí a capa y espada luchando contra la gente de Warhammer. En realidad, no luchando, pero siempre pidiendo cosas para ustedes. Es así. Ahora estoy justamente en, en unas cositas que estamos viendo ahí para ver si se pueden aplicar. Eh, y bueno, pero siempre, siempre en pos de mejorar. De mejorar la vida del servidor y la de ustedes, su experiencia de juego. Bueno, vamos a meternos en lo que tiene que ver con el pase de batalla, chicos. Eh, aquí está. Ya lo hemos comprado, como les dije en el video anterior. Eh, tenía un poquito más de oro porque estuvimos jugando Con Kuche y con Munia Unos torneillos y los ganamos Así que también va a haber video de eso, de los torneitos eh, Bla bla bla, bla, no quiero decir nada Porque Nada, porque no quiero decir nada, pero va a haber Un video muy muy especial con respecto a eso Así que estuvimos jugando unos tornitos y los hemos ganado Así que nada, por eso tenía más oro pero obviamente no me alcanzaba. Tenía 2000, 2.200. Tenía, él me compró... Francisco me compró 6.500. Y directamente fui a comprar el pase de la batalla. Bueno, que acá podemos ver sobre pase de batalla. Acá nos cuenta un poquito lo que tiene que ver con el, con el pase de batalla en sí. Cómo participar. Es básicamente jugando. Te van a dar ir dando como monedas y puntos. Vas a ir completando diferentes misiones. Y te van a ir dando recompensas que están buenísimas. A ver si las podemos mostrar. Bueno, acá tenés. Yo la, me acabo de enterar, me acabo de enterar que todo lo que tiene que ver con la recompensa base, tal vez ustedes ya lo sabían, yo soy un despistado total, un colgado. Todo lo que es recompensa base te lo dan, te lo van dando, porque yo decía, claro, recompensa base, entonces a veces, desde un punto dije, bueno, loco, pero o sea, me da un poco de, de, de cosa de que, por ejemplo, acá te dan por 5 de bonificación de experiencia libre y acá te dan por 3 de crédito, digo, pero pará, el que paga entonces lleva 3 y te lleva 5. No, no, claro. El tema es que te dan todo lo que es base más las recompensas mejoradas. O sea, que te llevas 250.000, por ejemplo. Y después, eh, además te llevas los 100.000. ¿Entendés? Es una locura. Acá te llevas el especial estilo marca en la historia. Eh, o sea, está buenísimo. La verdad que ya te digo, estoy muy, muy agradecido porque es el primer pase de batalla que saca el WOT. Y lo quería tener, lo quería tener porque ese estilo. Dentro de 5 años va a ser muy muy exclusivo, podría, por decirlo así. Y bueno, después fíjense lo que nos dan. Eh, experiencia, la tripulación, experiencia de batalla, experiencia libre por créditos de 50%. Pero tírame ahí, o y tírame unos de 100% por el amor de Cristo, te pido. Bueno, acá tenemos fragmentos planos que nos van a venir muy muy bien. Eh, experiencia en la tripulación, guía de entrenamiento 100.000 de experiencia en la tripulación que está re bien, más 20.000, o sea son 120.000, bueno, de la URSS ¿y esto de qué es? De la URSS todo, todo, Russian, Russian vías fragmentos, eh, acá nos dan un folleto de entrenamiento, acá también de vuelta de Reino Unido, pinturas este es el que vale, chicos este vale 2 millones de créditos, man, esto es carísimo el manual de entrenamiento personal es muy, muy caro de hecho creo que compré uno solo eh, y vale un montonazo mira, acá ya tenemos 2 millones 2 millones 500 eh, 2 millones 750 2 millones 8, o sea, ya nos dieron 3 millones hasta acá, después tenemos días premium, más días premium créditos eh, más créditos barra de carga, folletos días premium, más créditos eh, pff, miren, esto es una locura la verdad que si te dedicas a jugar y darle duro al WOT, mira todo lo que es todo lo que te dan man 500 mil Acá esto, acá te dan una persona, John Legras, John Legras. también te, te dan a ese, a ese muchacho, eh, acá te dan un estilo, uno de los estilos 3D, acá te dan a los comandantes únicos, si el base te dan a uno, si compras el mejorado eh, te, te dan ambos y después ya empezamos con lo que tiene que ver con eh, todo lo que tiene que ver con los bonos, te empiezan a dar bonos eh, progreso de élite, y acá te dan esta medallita también que está re buena, está re linda. El galón de élite es un golazo. Me encanta, me encanta. Estoy re contento. mira todos los bonos que te dan. 250, 25, 25, 25. Mirá todo esto. Esto es una locura, chicos. Es una fiesta. Hasta llegar al último. Que es una total locura, chicos. Es una total locura. Bueno, acá Francisco me dijo antes de arrancar el video que le haga una... Que si le podía decir cuál es la diferencia entre comprar... Vamos a hacerlo bien. ¿Cuál es la diferencia entre comprar, por ejemplo, las etapas? Ahí va, justo lo tenía abajo. Fíjense. Entre comprar etapas e ir comprando el, el pase mejorado completo, que es el que nos regaló él. Bueno, básicamente que el comprar etapas es ir comprando de, de apartes, digamos, de etapa 1, etapa 2, etapa 3. Y si te conviene comprar... Eh, si puedes comprar el pase completo, yo te diría que es lo mejor es que también tiene que ver mucho con lo que vayas a jugar, si vos sabes, por ejemplo que dentro de un mes no vas a estar porque te vas de vacaciones, bueno entonces no compres el pase completo, porque un mes no vas a poder jugar y es un montón es una banda, ¿entendés? o sea eh, te conviene mil veces ir comprando por etapas eso es lo que, por lo menos me parece a mí eh... Yo lo que les reconsejo es: si lo van a comprar, compren el completo. Ahora, si sabés que no vas a poder jugar, no es que no puedes jugar un día o dos días, porque, bueno, no sé, te vas un fin de semana, no puedes jugar. Pero si les vas a dar con buena, una buena cantidad de horas al juego, y comprate el pase completo, brother, es así. Pero bueno chicos, eh, nada, estoy muy muy feliz, muy agradecido por todo el amor que ustedes me dan, que ustedes me brindan. La verdad que estoy re re contento de nada de tener el canal y que ustedes sean como son conmigo. Porque la verdad es que creo que, no sé si es que me dan más de lo que yo doy, porque yo creo que doy un montón. Pero bueno, eh, nada, estoy infinitamente feliz, felitamente feliz por esto y re contento. Así que nada chicos, tampoco quiero ponerme muy melancólico ni nada por el estilo, pero bueno es, es muy gratificante y le agradezco ya lo puse acá arriba entre las... Eh, está así aquí arriba, eh, junto con el señor Chapo, junto con el señor Eizal eh, el señor Emma, querido Emma. Te banco, te quiero mucho. Chapo también, viejos amigos. Nacho, por supuesto, que es un crack. Además, es mi admin de, del Discord. El señor darmox también, por supuesto, que ha dejado ahí su monedita. Y se suma el señor Francisco, claro que sí. A todos ellos, muchísimas gracias de corazón porque han donado no, dinero al canal. Eh, vos podés gastar tu dinero donde vos quieras. Está perfecto, está buenísimo. Pero siempre sabés que están dando acá para apoyarte, para bancarte. Si tenés ganas de hablar, me escribís... Eh, si tenés ganas de tal cosa, me escribís y me escribís a donde sea y siempre respondo todo. Si, o sea, mientras me escribas a los medios que yo tengo, obviamente. Eh, así que bueno, chicos, la verdad que muchísimas gracias Francisco y gracias a todos. Y como siempre digo, chicos, no tenés dinero, no tenés un sope, no se te cae una moneda, brother. No pasa nada, chabón, acá está andando para bancarte igual y seguir trayendo información del WOT y todo lo que tenga que ver con el mundo de World of Tanks. World of Tanks. Eh, bueno chicos, y otra cosita que no quería. Que no quería irme sin poder decirlo, básicamente. Es el hecho de que El señor Norman. Me encanta esta propuesta que hizo. Norman Muñoz Aravena. La hizo en el. En el grupo de World of Tanks América, Latinoamérica oficial. Y puso esto, propongo el sábado, o sea mañana a las 20 horas Argentina de Chile, front, jugar Fortnite en el SA. Que toda la comunidad de este grupo privado llenemos el server, vamos que se puede. Y yo la verdad que te hago esto, mirá. Te aplaudo, te aplaudo, te aplaudo, chabón. Me encantan esas propuestas, me encanta que la gente se alce en armas, por decirlo así. Pero está buenísimo y suma un montón, así que yo me sumo a esta propuesta Quiero apoyar al señor Norman Muñoz Aravena a, a que mañana a las 20 horas podamos jugar un par de batallas en el servidor de DSA. Seguramente voy a salir en vivo. Espero estar mucho mejor de salud que hoy, pero estoy con los medicamentos y todo. Así que yo calculo que voy a estar un poco mejor porque una cosa es grabar un video de 12, 13, 14 minutos y otra cosa es estar en directo 2, 3 horas y a veces me, <ríe> me falta el aire. Pero bueno, eh, es parte de la faringitis que tengo. Lo que sí, ya les digo, vamos a estar apoyando seguramente esto. Va a haber alguna que otra sorpresita. Eh, seguramente mañana, si van a estar en el Vivos, en el, en el vivos eh, seguramente voy a sortear algo para que el directo tenga, tenga ahí más power. Así que compartan el video, chicos. Súmense mañana al directo. Seguramente vamos a entrar todos al Discord. Vamos a hacer un quilombo. Va a estar buenísimo. Y si podemos hacer, entre todos los que estemos en el directo, que podamos jugar en el SA y salimos todos enfrentados, sería un golazo. Ya sea que el matchmaking nos meta todos juntos o cruzados y nos matamos ahí a tiros eh, bien, bien, bien en el campo de batalla dentro del frontline, que va a ser re divertido porque nos vamos a gastar de que yo te maté a vos, no, pero vos sos un hijo de mil, pero de esto, me tiraste la arte y el bombardeo. Que a veces te da una bronca que alguien que te conoce te tira el bombardeo. Así que nada, va a estar muy muy bueno, chicos. Mañana a las 20, hora de Argentina, hora de Chile. Si sos de Uruguay también, obviamente. Si no, fíjate de qué país sos eh, y más o menos a ver qué hora, qué hora resulta. Pero a las 20 vamos a estar en vivo. Yo calculo que 5 o 10 minutos antes ya me meto eh, para poder jugar. En, en vivo con ustedes, aunque se me caigan los FPS, vamos a reventar el servidor de Sudamérica y va a haber sorteo, chicos. Así que no se lo pierdan porque va a estar bastante, bastante bueno, queridos amigos. Les mando un beso enorme, un abrazo gigante. Muchísimas gracias de corazón, le digo. Estoy muy, muy, muy emocionado por poder tener este pase de batalla. Gracias de corazón, Francisco. Gracias, chicos, a todos los que donan. Gracias a vos que estás del otro lado. Si no podés donar, no hay ningún problema. Te quiero igual, te banco igual y sabes que siempre está Nando aquí de este lado, brotherhood. Te mando un beso enorme a vos. Cuídate, deja tu like, dejá esa manito arriba si te gustó el video. Si no te gustó, decime por qué no te gustó, no hay ningún problema. Y si no, nos vemos mañana a las 20 horas, como siempre aquí por mi canal. Beso. Chau, chau.